Si en este momento tenéis un batiburrillo mental, no sabéis exactamente esto, en qué consiste, en qué se concreta, cómo se puede hacer, cómo lo podéis llevar a vuestras organizaciones, no os preocupéis porque es lo normal. Y hasta que no empecéis a llevarlo, no, seguramente no vais a, no a los. ¿vale? En primer lugar, para quien, eh, para quien no nos conozca, eh, os quiero explicar muy brevemente quiénes somos. Eh, RAI somos una organización, somos una fundación que existe desde hace 20 años para que ninguna persona vive en la calle. Nuestra eh, función, nuestra misión es erradicar el sinogarismo de la, de la calle. Estamos implantados en 11 comunidades autónomas, tenemos la sede central en Madrid y, y posiblemente también si nos conocéis o si no, ...los que hoy lleguéis a casa y veis algún telediario por la noche... ...seguramente vais a oír hablar de, de nosotros... ...porque dentro de una hora... ...estamos en la Moncloa con Pedro Sánchez... ...y con Richard Guerr... ...que colabora con, con nosotros... ...y Alejandra, su mujer, que es embajadora... ...hoy estamos en la Moncloa, mañana estamos en el Congreso de los Diputados... ...y al final, pues bueno... ...para cualquier organización... ...viene muy bien tener una cara así... ...para conseguir llegar a sitios a los que seguramente no llegaríamos solos a, a llevar nuestro mensaje... ...entonces bueno, pues aprovechamos también todo esto para sentarnos hoy delante del presidente... ...y mañana delante de, de los diputados para pedirles que hagan cosas... ...y eh, que pongan en marcha políticas en, en este sentido, ¿vale? eh, ¿Por qué llegamos a esto? Mm, agilismo, metodologías ágiles, Scrum y tal... ¿Qué nos lleva a esto? Pues nos lleva a un proceso de transformación que arranca en 2016, hace dos años, en el que revisamos nuestra estrategia. Como os digo, nosotros veníamos trabajando desde hace 20 años con una serie de políticas eh, eh, muy centradas también en, en políticas asistenciales, etc. Y en 2016 revisamos toda nuestra estrategia y eh, nos centramos fundamentalmente en políticas de vivienda para acabar con el, con el sinogarismo le damos la vuelta a nuestra <coughs> estrategia, cambiamos y escribimos una nueva estrategia para el periodo 2016-2019 que el año que viene la volveremos a revisar. ¿Vale? Revisamos nuestra organización. Este es nuestro organigrama actual con un patronato, una dirección general, unas direcciones de unidad que llamamos nosotros, eh, que es el, el comité de estrategia lo que equivaldría a un comité de dirección y luego eh, eh, dentro de la unidad de soluciones, es donde tenemos ubicados todos nuestros programas, servicios, etcétera. ¿vale? Todo esto, este, este organigrama es nuevo, como consecuencia de un proceso de reflexión que hicimos el año pasado, 2017, a partir de enero de 2018, esto eh, lo generamos absolutamente nuevo. ¿vale? Además, nuestro entorno externo está cambiando también, y entonces pasamos ...dentro de lo que es la lucha con, contra el hogarismo, ...de unas metodologías clásicas... ...lo que era el, el método de escalera que se llama... ...que era muy clásico... ...en el que la persona que estaba sin hogar... ...para llegar a tener una vivienda... ...tenía que pasar por una serie de fases... ...tenía que subir unos escalones... ...y entre comillas, tenía que aprobar una serie de exámenes... ...para al final tener una vivienda... ...esto se ha demostrado a través de metodologías nuevas... ...como, como es la metodología Housing First... que eh, accediendo desde el primer momento a una vivienda, el impacto que tiene la reinserción de la persona es muchísimo mayor, es mucho más rápido y es mucho más permanente en el, en el tiempo. Y es donde hemos centrado nosotros nuestra estrategia, mucho más en, en la metodología Housing First, que para nosotros es, es nuestro programa Habitat, que en, las, en los sistemas asistenciales. Además, pasamos... Del de enfoque territorial que teníamos hasta, hasta 2017, teníamos cuatro direcciones territoriales en, en, eh, a lo largo de todo el mapa y de cada dirección territorial dependían los programas que estaban ubicados en ese territorio, con lo que había una cierta desconexión o descoordinación entre unos territorios y otros para los mismos programas. ¿Qué hemos hecho este año? Hemos cambiado esto, han aparecido las direcciones territoriales, y hemos creado direcciones por programas, direcciones transversales, de manera de cada uno de los programas que veíais en el organigrama, hay una dirección nacional que da coherencia al programa en todas las ubicaciones en las, que, en las que se sitúa. Esto es, como digamos, dentro del contexto que os estoy hablando, es un proceso de transformación brutal, porque cambia todo, cambia el enfoque, cambia la estrategia, cambia la organización, cambia, cambia la estructura, cambia todo. Eh, y dentro de esos cambios, ya que estábamos, decidimos cambiar nuestra metodología de trabajo. También en este proceso de reflexión estratégica que hicimos a lo largo de todo el año 2017, nos acompañaron unos, eh, unas personas, unos amigos de una consultora que se llama Izada y que nos, eh, pues nos hizo de guía en esa reflexión estratégica y bueno pues nos fue pinchando también un poquito. Y dentro de este cambio, ¿nos ¿no habéis planteado esto? ¿Qué os parece probar metodologías nuevas? Nos empezaron a hablar de agilismo, bueno, y nos picó un poco el tema. Y como consecuencia de todo esto, decimos, bueno, pues ya que estamos en cambio, ya meter una cosa más en la, en, en, en la olla, pues no, no nos va a pasar nada. Bueno, y entonces decidimos eh, cambiar la metodología. Y probar con la metodología Scrum. Nos gustó lo que nos contaban. También, además, había ahí un punto de, de, de innovación porque, eh, por lo que hablaba también Edu, ahora eh, no había experiencias en el sector, no conocíamos. Nos decían, sí, la empresa privada. Inicialmente, además, cuando hablabas de este tipo de metodología, parece que estás hablando de startups tecnológicas. Y, bueno, pues vamos a tratar de demostrar que esto se puede aplicar a cualquier tipo de organización. Entonces nos animamos y dijimos, vamos a ponerlo en marcha. ¿vale? Y nos pusimos en marcha en el camino y nuestro camino era hacia Scrum. Eh, la primera decisión era eh, dónde, en qué parte de la estructura de la organización empezamos a hacer esto. Y aquí hay diferentes modelos, que no hay, o diferentes ejemplos, no hay, no hay un modelo, salvo que me corrija Carolina, y aquí cada uno empieza por donde quiere, en equipos de trabajo, en departamentos, en equipos de proyecto, hay diferentes ejemplos. Nosotros lo que decidimos fue empezar desde el comité de dirección, un comité de dirección nuevo que se creó en el último trimestre del año pasado, que empezó a funcionar como tal desde enero de este año, y dijimos, vamos a poner, eh, aprovechar que somos un equipo de trabajo nuevo para trabajar también con una nueva metodología. Y Entonces, de momento, nuestro alcance de la metodología es el comité de estrategia, nosotros lo llamamos comité de estrategia, equivale a un, a un comité de dirección, y es el alcance que tenemos, y es el equipo de trabajo en el que estamos funcionando con esta metodología desde el principio de este año. En ese proceso contamos con amigos, eh, de la consultora, Izada, Carla, Edu, eh, que nos han acompañado y con los que estamos encantados del, del proceso que han seguido con nosotros. Eh, trabajamos bastante con ellos, primero con ellos, luego ya solos. Eh, trabajamos desde el punto de vista teórico, eh, todo esto eh, a mí me... Eh, la verdad es que casi me, me emociona pensar que podamos entender algo de lo que es Scrum en una mañana, cuando a nosotros nos llevó meses eh, intentar entenderlo y hasta que lo llevamos a la práctica no hemos terminado de, de entenderlo y, y bueno, pues fue una, un acompañamiento teórico, de formación, de explicación y luego ya totalmente práctico entonces pues durante un periodo de seis meses, de enero a junio ellos nos han estado acompañando ordenamos nuestras ideas, ahí he traído una foto de una de las sesiones de reflexión que tuvimos en las que pues, se hace todo esto, todo esto es brainstorming, eh, selección, priorización, todo esto nos sirvió para ir aterrizando, todo esto, y finalmente pues fuimos Scrum, nos empezamos a hacer Scrum. Esta es la foto de nuestro Spring la ¿vale? se un poquito... El, el Product Backlog, que tiene, una, que tiene un horizonte temporal de seis meses y eso es lo que luego se concreta cada 15 días, en nuestro caso eh, los sprints son de dos semanas y se concretan en el, en el sprint Backlog, que es esto que veis aquí, tan rústico, tan de andar por casa con un cartón pluma, rotulador y compost, así de innovador y así de, de moderno todo pero la verdad es que nos no funciona bastante bien. Y los portis, efectivamente, se van moviendo. Se van moviendo en las dailies. Nosotros hacemos dailies eh, tres, tres días, lunes, miércoles y viernes, también por problemas de agenda porque, eh, porque no coincidimos muchos, o sea, Hay gente que está de viaje, etcétera, dentro del comité. Y luego eh, adaptamos cosas. Y este es uno de los mensajes que yo os quiero lanzar. Eh, la metodología existe, eh, hay mucha documentación, hay mucha literatura, pero... ...en mi experiencia es clave adaptarlo a cada organización... ...adaptar a la necesidad y a la realidad que tengáis... ...y nosotros hemos ido adaptando cosas... ...por ejemplo las dailies... ...nosotros lo que hacemos es... ...las grabamos con un teléfono... ...las grabamos... ...y eh, una vez que está grabada ese archivo... ...lo compartimos por WhatsApp en el grupo del comité... ...de esa manera los que no están en el comité... ...la pueden ver... ...y además contestan y dicen visto, leído... ...o hacen su contestación... ...o se graban como, como decía también Carolina... Y, y la comparten con el, con el resto y entonces hemos empezado a hacer Scrum desde enero de este año hasta junio hemos estado acompañados por la gente de IZADA y desde junio pues ya caminamos juntos ¿no? ¿cuál es nuestro modelo ágil? digo el nuestro por lo que digo de, por lo que os comento de la adaptación ¿no? que, que me parece importante eh, como os decía eh, lo llevamos al comité de estrategia ¿vale? ...decidimos arrancar por ahí... ...y durante un proceso de acompañamiento... ...pues inicialmente bastante perdidos... ...y un, un acompañamiento gradual... ...cada vez menos, cada vez menos... Eh, ...pues nos van acompañando... ...en menos ceremonias, las ceremonias son más rápidas... Eh, ...hay partes que ya hacemos solos... ...el desarrollo de nuestra Scrum Master... ...en nuestro caso es, eh, es Vanessa... Eh, ...que también respondiendo a las dudas que surgían antes... Es, tiene el doble papel, es una directora, es directora de impacto y es máster del comité, pero lo hace fenomenal porque eh, se separa, digamos, cuando estamos... Cuando ella es Scrum Master, estamos todos sentados al, alrededor de la mesa. Ella está de pie y es Scrum Master y cuando tiene que ser directora de impacto, se sienta y dice, hola, soy Vanessa, he venido, soy la directora de impacto y entonces actúa como, como Vanessa y lo hace fenomenal. Entonces es la que cuida de todo el, de todo el proceso en su papel de, de Scrum Master. Y como decía, ha sido un acompañamiento tanto formativo, teórico como en la práctica y ya desde el mes de julio ya caminamos solos. Ya estamos eh, siguiendo toda la, eh, todas las ceremonias nosotros. ¿no? ¿Cuáles han sido nuestros principales frenos a la hora de poner en marcha esta metodología? Evidentemente, el miedo al cambio. Y esto va por barrios, también depende de las personas, hay perfiles que son un poquito más reticentes, que están más anclados en la rutina, que se sitúan mejor en sus zonas de confort, etc. Pero este miedo existe siempre y por tanto es importante generar una dinámica de equipo para conseguir que todas las personas se encuentren reforzadas y al final sea el equipo el que tome las decisiones y dé de los pasos, al menos en nuestra experiencia. Eh, el desconocimiento de la metodología, porque igual que os pasará a muchos, por lo que si habéis conocido todos estos términos hoy por primera vez, todavía aterrizar este tema es complicadísimo y requiere tiempo y requiere práctica entonces este aterrizaje ha sido una de las principales dificultades que hemos tenido a lo largo del proceso ¿Sí? La sensación inicial de inconcreción, ¿vale? Pero esto, ¿y esto en qué se traduce? Sobre todo en algunas personas, personas que están más orientadas a la función, a la tarea, que les cuesta más pensar fuera de la caja, el pensamiento lateral, bueno, pues ahí es importante la labor del equipo de convicción y de acompañamiento a, a estas personas. Eh, lo que decía de las zonas de confort, y esto es algo absolutamente natural, y eh, esto es importante, la compatibilidad entre el trabajo de Scrum y el trabajo de especialidad, es decir, ¿cuál es el alcance de la metodología en nuestro equipo de trabajo? Es aquello que como comité de estrategia sea nuestra función colectiva. Luego, además de eso, cada persona del comité tenemos nuestra especialidad. Yo soy director de recursos humanos, soy director de personas y tengo mi especialidad fuera de esa metodología y fuera de ese ámbito y lógicamente voy a, tengo que seguir cumpliéndola pero lo que el, el ámbito de actuación de la metodología en el comité es aquello que se refiere a la estrategia de la entidad y a, que, y a lo que como comité dirigimos dentro de la estrategia de la, de la entidad. Por eso compatibilizamos lo que hacemos como comité de lo que cada uno separadamente hace fuera dentro de su ámbito de, de responsabilidad. Las claves ya he hablado de la adaptación. Nosotros hemos adaptado las ceremonias a nuestras necesidades, nuestra agenda, nuestra forma de funcionar. hacemos eh, Cada 15 días nos juntamos y hacemos la retro el mismo día que el sprint, lo separamos con un corte para café, lo que sea. Hay otras organizaciones que lo hacen en días separados y tal, pero la adaptación a la dinámica que cada uno tenga en su, en su propia organización. Eh, ya hemos hablado las figuras clave, el Product Owner en nuestro caso con este equipo de trabajo es el director general que ejerce el Product Owner y ejerce de miembro del equipo y esto creo que tiene un mérito tremendo por su parte, el quitarse la chapela de director general y ponerse como miembro del equipo a trabajar requiere un esfuerzo importante por su parte y un compromiso que la ha asumido de manera general y el caso de, de Vanessa, nuestra Scrum Master, que ella se comprecia. Y la convicción y el, y el espíritu de equipo, y aquí voy a lo que decía Carolina por la mañana, dentro de las, eh, de las ceremonias nos cuidamos mucho como equipo. Y entonces, en esas ceremonias, en esas retros, eh, lo que hacemos es valorar cómo hemos funcionado como equipo en, en este sprint anterior, en los últimos 15 días, y cómo cada uno nos hemos encontrado qué dificultades, qué frenos hemos tenido para hacer el trabajo que teníamos previsto y que teníamos en los post de nuestro Sprint battle. Entonces, tratamos de cuidarnos como equipo y el feedback que nos damos en ese sentido es de que nos sentimos cuidados y arropados por el resto del equipo. Y, lógicamente, Temas a trabajar, es decir, a ámbitos de mejora que tenemos. Uno, uno fundamental, la comunicación interna. Como os digo, lo estamos trabajando en el comité de estrategia, pero uno de los temas donde más hemos fallado a lo largo de todo este periodo es en explicar al resto de la organización lo que estamos haciendo. El resto de la organización no tiene ni idea de lo que hacemos. Habéis visto ahí alguna foto que estábamos, nos solemos juntar en un despacho que es una pecera con, con cristales y tal, todo el resto de la gente de la oficina nos ven allí. ...y no tienen ni idea de lo que hacemos... ...porque no se lo hemos contado... ...entonces este es uno de los ejes fundamentales del trabajo... ...nos ven hacer las dailies allí de pie... ...con un cronómetro grabándonos... ...y dicen, estos han vuelto locos... ...no, bueno... ...esta es uno de los temas... ...que ahora tenemos que abordar... ...porque tenemos que explicarles... ...sobre todo relacionado con otro, de los, con otro de los puntos... ...y es el escalado... ...vale, una vez que ya tengamos esto... ...más o menos asentado en el comité de estrategia... ¿Cómo vamos a continuar en la organización? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿A dónde? ¿A qué departamentos? ¿A qué proyectos? Etcétera. Pero para eso es fundamental que comuniquemos y que expliquemos al resto de la organización lo que este equipo de trabajo está haciendo. Sí. El tema de las, de las métricas. Esto, eh, la medición siempre, es algo fundamental. Entonces, eh, nosotros ahora estamos trabajando con herramientas para medir el éxito de los productos que sacamos, eh, a través de valoraciones que hacemos de los productos, de los informes, de, los, de las eh, herramientas que saquemos de estos, de estos trabajos del comité, todavía no tenemos bien afinado eh, cuánto de bien o cuánto de buenos son los productos ...que construimos a través de esta, de esta metodología. Sí estamos afinando bastante bien el tema de los esfuerzos... ...y para eso, por ejemplo, nosotros hacemos... ...cuando construimos nuestro Spring Backlog... ...todo lo que vamos a hacer en las siguientes dos semanas... cada una de las actividades ponemos una estimación de tiempo... ...decimos, ¿cuánto estimamos que va a llevar de tiempo de trabajo... ...a los miembros del comité... ...el desarrollar cada una de esas actividades? Estamos en torno de más o menos de entre 80 a 100 horas nos suelen salir por cada sprint de trabajo de los miembros del comité en el trabajo de estrategia del comité, más luego lo que cada uno tenga que, tenga que hacer por separado. Y luego cuando ya nos sentamos a hacer la revisión, ahí hacemos el cómputo de cómo nos ha ido. Primero, cuánto hemos cumplido y segundo, si la estimación que teníamos nos ha llevado más o menos tiempo para, para hacerlo. ¿vale? pero en, en general el tema de métricas es, es un, un aspecto de mejora claro para ha Y, finalmente, el decirnos las cosas. Nos cuidamos bastante, pero todavía somos mmm, muy reticentes a la hora de decirnos las cosas. No tenemos bien trabajadas las herramientas de comunicación, de asertividad, para ponernos las cosas encima de la mesa. Hay veces que surgen cosas, los conflictos que decíamos que surgen en un momento dado, que se pueden resolver fuera o se pueden resolver encima de la mesa, si es un conflicto colectivo del comité, ahí nos cuesta poner cosas encima de la mesa. Igual todavía estamos en un momento de nos cuidamos demasiado, pero eso quizás no es bueno porque muchas veces es mejor poner el conflicto para resolverlo, porque si no se, se puede quedar latente. Entonces, hasta aquí nuestra experiencia en cuanto a esto, y luego las preguntas que salgan, Yo, me bueno, imagino que bien, iremos resolviendo. Gracias, Muchas gracias. Bien.